Campeones de League of Legends en 10 segundos Así, genera torres, pone soldaditos, mueve a los soldados, salta a los soldados ¡Niom! Puedes hacer EQ rápido y te vas muy lejos